Buenos días amigos, con una jornada más, acá en nuestro amado río de La Plata, saliendo de Ensenada como siempre, pescando en la zona de Berizo. ¿sí? Hoy vamos a hacer una, una excursión al pejerrey hasta el mediodía y después la vamos a combinar con eh, Bagre de Mar. ¿sí? Tenemos un río cargado de agua en bajante, buena marea en bajante, así que esperamos que los resultados tanto de pejerrey como de bagre sean los mejores, ¿no es cierto? Como siempre en cada salida. Así que bueno, hoy nos acompaña nuestro amigo Francisco del Áquila, Gabriel Lucas, Alberto Cáceres y Santi Banda, amigos de la pesca. Así que bueno, en imágenes les vamos a estar mostrando cómo está la pesca acá en Belize. Mañana... Menos de 5 minutos que estamos en el, en el garete y ya tenemos... Es un gran pescadito. A ver, paisita, mostrémelo. Un ¿no? poquito van apareciendo, un poquito acá, y el amigo Fran también tiene otro paquetín. A ver, Fran Seguimos buscando el grande. ¿eh? Vamos. Más lindo de lo que estamos aquí. Estoy firmando, ¿eh? ah, ¿no? ¿Ah? Eh. Muy bien, Franquito. Un oh. patin, un pati, ti, un poti a verano. Levantalo, muy lindo bagre. ¿eh? Muy bueno. Bueno, recién llegamos, tuvimos respuesta enseguida. Levantamos dos bagres, varios piques. Vamos por más, amigo. Vamos por más. Viene Nico. viene, Gaby. Muy buena clavadita, Nico, ¿eh? eh. Bárbaro. Vamos por más, eh. Muy buena pesca de padre. Uno tras otro, muchachos. Ideal. pesca divertida que es esta amigo Somos. ¿Linda madre, hijita, muy buenos no joder estamos levantando eh mira mira mira chanchita mira mira mira mira mira chanchita espectacular terrible muy buena madre, ¿eh? ¿Y vos? ¡Qué jornada, qué jornada! ¿Románico? ¿Eh? ¿Qué buenos bagres que estamos metiendo? Muy bueno. Muy bueno. Ya no, tenemos no, no. otro, mirá. A ver, Nico. Este viene acá, entregadito. Dios, oh, oh, oh. ¡Epa! ¡Doblete! Eh, Ahí está. Mirá. papá! Va corriendo carrera, mirá! ¡No mirá. se la pierda el muchacho! ¡Venga la pescada! ¿Eh? ¡Doblete! Los dos a la vez. ¡Vamos, Nati. ¡Vamos, Santi! Ah, ¡Arrancamos! Tío. <risa> arrancamos vamos a ir sumando, ahora sí ahí estamos, buenas Santi ¿eh? asegurar sigo ahí, vamos muy bien Santi un poquito Sí. muy bien, amigo. Vamos palo y palo, ¿ah? ¿Qué opinamos? Y viene muy rabioso, ¿eh? ¿Será el buzo ese que parar? tiene? Ya. A ver, el buzo este. Por un... más suerte bien, todavía. Eh. Arrancamos, ¿eh? Oh, espectacular ¿Eh? mira papá qué belleza amigo para mí pasan los 5 y va. medio ¿no? ahora lo vamos a pesar eh Mirá. Mirá se salió y, solo el y Ahí suelo. nomás venía eh se la aflojaba así yo. Mirá. Mirá. Ay, mi madre. Vamos, vamos a bien. vamos a mostrarlo bien vamos a mostrarlo bien te felicito Nico! gracias Fran. Gracias, gracias amigo. mamá Hola. qué pobrecito al asador este me equivoco me Sí. Vamos, vamos, que seguimos, Gaby, espectacular, eh, la bagre y bagre. ¡Vamos, Franquito! No, no tenemos otro. Ahí, el bagre. Vamos, Franquito. Todavía ahí. ¡Epa! ¡Epa! Mirá que que metió mi amigo. Vamos, Gaby, mirá que bagre, hermano. Vamos. A ver, Gaby. Estos son bagres de calidad, ¿eh? Bagres de calidad, Camberizo. Y acá ya doblado, mirá. Gaby Luca, Francisco, eh, Santi y Albert. Un día espectacular. Acá viene otro. otro bagre. Una <laughs> la línea. A la un se deja ver amigo ¿Eh? ¿Tiene otro, ¿Tiene otro buen padre? Qué buen pescado amigo Segundito. Se está dando la pesquita en Berizo ¿eh? sí. ¿Eh? Yo pienso que ya está firmado el barrio. Ya está recontra firme plena, plena temporada muchachos vengan No se pierdan esta pesca hermosa espectacular el río ¿eh? ya tenemos a nuestro amigo colega Francisco de Michelis a caña doblada, Acaña doblada vamos Bien clavadito. Muy bien, Albert. Tengo Pongo la foto. Ahí. Bueno. Mejor, si viene rara, el eh? último va a abrir. Tenéis este no que me sacar. a si no va a decir. Tan grande eh, que tenés que sacar la campera, amigo. Oh, bravo, eh. Eh, el último gol de la jornada. Mirá el otro ancla, tirar el ancla, ¿sí? sí. Último de vale la jornada para Muy bien. No en el enemigo, ¿eh? ¿Viene más? Ah, pero es el barcito Una pega. Una pelea. Bueno. Ah, vamos. Haciendo lugar el ¿eh? sí. Pinche lo guardaron. Con este. Sí, sí, sí, ya bien. nos vamos despidiendo. Sí, excelente 8, día ¿verdad? de pesca. Un día de pesca espectacular. ¿Eh? Ahí está. Espectacular de sí. día, amigo. Gracias, Maestro. Amigo. Un placer. ¿Cómo Con le quedaron los brazos? Para... ¿Un poquito eh, cansado? Cansado. Hemos ¿Eh? sacado unos cuantos, amigo, ¿eh? Bueno. Nos esperamos esperamos la, próxima. la próxima. Y acá el capo también. Acá Un el muchacho. Gusto. Totalmente recomendable, Nico, ¿eh? La bueno. verdad, Espectacular el servicio que brinda. Linda pesca se metió, metido, ¿no? Espectacular. Bueno. Metimos unos cuantos, ¿eh? Mejor así. Está activada la pesca. Así que bueno, baby, ahí estamos, ¿viste? Metimos. Sí. La, hicimos despedida, una la despedida de pesca mañana. A la mañana temprano sí. Hasta el mediodía Bueno, venimos con buena marea en Bajante eh, Bueno, hicimos una pesca espectacular de bagre de mar Está más que firme acá en la zona de Berizo Así que los invitamos a todos los amigos pescadores Que se animen a, a venir acá Que la pesca está espectacular Y, y se la pasa bien siempre, ¿sí? ¿sí? Así que bueno, les paso mi contacto para que se comuniquen por cualquier consulta o reservas el celular es 221 355 1178 ¿sí? y bueno, le quiero agradecer a Gabriel López de, del Pescador eh, por la posibilidad de, del espacio para, para poder mostrar nuestro trabajo ¿sí? bueno, así que, un lujo hasta la próxima gracias Adiós, hasta la próxima confirmada Adiós, y afirmada la pesca bagre, ahí la pueden ver el cacho lleno ¿eh?